En Oruro mejora la producción de camélida. En este sector 200.000 familias se dedican a esta actividad. Bueno, eh, dentro del sector camélido, eh, a nivel departamental, tenemos más de 1.200.000 cabezas de ganado. Tenemos más de, de 200.000 productores que viven del sector camélido. Y por lo tanto, este es un rubro muy importante a nivel departamental y a nivel nacional por las características que tiene tanto la carne de llama como la fibra de la llama, que son eh, características muy significativas en el tema de la carne, que por ejemplo no tiene colesterol, que es muy baja en grasa, ¿no? el tema de las fibras que son eh, bastante ligeras, pero a la vez muy cálidas para los climas que tenemos. Por lo tanto, este es un sector muy importante que está en este momento en crecimiento, en desarrollo y como gobierno departamental tenemos que impulsar ya que Oruro a nivel nacional es el característico productor camel.